Eh, os voy presentando ya la, el primer bloque de, de comunicaciones, no hace falta decir que restaremos tiempo del, del café, que es una de las partes importantes pero como tampoco hay mucho café o sea, pues ya nos irá bien irá cortando ¿no? eh, Sí os presento a bueno, dos compañeras que llevan mucho tiempo, sobre todo bueno, yo tengo más relación en este caso con Begoña, con María José eh, quizás no tanta porque desde que empezó a aumentar en el 2012 en, en mi pueblo, que es Tarragona pues eh, bueno, han ido pasando por, por yo creo que por la mayoría de ediciones. María José Sanjurjo es maestra, desarrolla su labor en el CI Ponte Los Brojes de Arteiso eh, y es maestra de educación primaria. Hago un, una presentación muy breve. ¿eh? Eh, María Begoña Codesal también es maestra, licenciada en filología hispánica por la Universidad de La Coruña y también trabaja en el mismo centro educativo que es Ponte Los Brojes. Si os presentan una experiencia que se llama Ponte con el Desarrollo Sostenible. También sabéis que hay un taller por la tarde que, gracias de nuevo por vuestra generosidad, ofrecen ellas mismas relacionadas con las tecnologías que utilizan para sus proyectos. Adelante. Bueno, pues muchas gracias, en primer lugar, nos gustaría agradecer a Aumentame, a Ciberespiral, a ti, Javier, a Juanmi... ...y a, pues a Jesús, francés y a toda la tropa... ...y Aumentame, que nos deis otra vez la oportunidad de estar aquí con vosotros... ...presentando este proyecto... ...que, como bien dijiste, se lleva a cabo en el CEI Ponte dos Brozos en Arteixo Nuestro colegio es un colegio de educación infantil y primaria... ...que escolariza una media de 1.200 alumnos... ...y somos 80-85 profesores. Eh, desarrollamos un proyecto de incorporación de las tecnologías desde el año 2002 y este proyecto se llamaba Proyecto Arteixo Innovación. Eh, a partir del año 2011-2012 tenemos la ayuda, la financiación del Ayuntamiento de Arteixo y también de la Consejería de Educación. A partir del año 2014 también pertenecemos a la red de escuelas de la UNESCO y eh, tenemos un papel activo en la concienciación medioambiental de toda la comunidad educativa. Fundamentalmente trabajamos los ODS eh, pues, eh, gracias a nuestro trabajo en la red de escuelas UNESCO y trabajamos pues, con este objetivo de desarrollo sostenible número 4 ¿no? que trata de que todo el alumnado del centro tenga una educación de calidad equitativa e inclusiva como decía antes pues Miguel Ángel. Pero además tampoco queremos olvidarnos de otros objetivos de desarrollo sostenible como pueden ser el objetivo número 3, el objetivo 13, el 14 o el 15. A través de nuestros proyectos vais a ver pues actividades, simulaciones, videojuegos y animaciones en los que trabajaremos pues con eh, los océanos. Eh, ellos harán simulaciones de esos proyectos para concienciar eh, sobre eh, la acción por el clima y el cuidado medioambiental. El proyecto se lleva a cabo. Lo que os vamos a presentar aquí hoy se lleva a cabo en el Club de Ciencia, que es un lugar de encuentro. Un lugar de encuentro informal donde acuden de forma voluntaria niños y niñas de quinto y de sexto de educación primaria. Es un aprendizaje entre iguales, un aprendizaje basado en retos que les vamos poniendo de diferente dificultad y en el que tratamos que se desarrolle esas seis competencias que decía antes también Miguel Ángel. ¿no? La colaboración, la cooperación, el pensamiento crítico, la creatividad, el carácter y la ciudadanía. La, la plataforma con la que desarrollamos nuestros proyectos eh, es Cospaces Edu. Os digo así a grandes rasgos porque me imagino que los que estáis aquí ya la conocéis. Es pues una plataforma de creación de mundos de realidad virtual en 360 grados y en el que trabajamos con objetos y personajes en 3D. Además, Cospaces Edu pues, nos da la posibilidad de programar. Y nosotros lo hacemos con nuestro alumnado de quinto y sexto de primaria con los bloques de código de co y gracias a esos bloques de código pues los alumnos pueden desarrollar y darle vida a sus proyectos, crear animaciones y dotarlos de interactividad. Lo que os vamos a enseñar ahora son diferentes actividades que llevamos a cabo en el club de Ciencia y eh, sobre todo que trabajamos con las características principales de la plataforma y me estoy refiriendo pues, a los gráficos 3D. Me estoy refiriendo también al Google Merch y al, a las imágenes 360. Os voy a dejar con mi compañera Pepa para que os vaya explicando una a una todas las actividades que vamos desarrollando en el Club de Ciencia. Bueno, la primera de las actividades que os vamos a presentar se lleva por nombre Desplastifícate. Y hemos hecho una doble variante, primero con, a través del uso del cubo Merch que permite la plataforma, como bien os ha dicho Begoña, y también a través de fotografía 360. Eh, con Desplastificate y el, y el cubo Merch lo que intentamos es eh, darle vida a los cubos por dentro. No sé por qué no nos va el vídeo. No. Teníamos animaciones preparadas para que acompañaran a nuestras explicaciones, pero pues voy a intentar explicaros cómo y vosotros os lo imagináis y ya nos metemos en el mundo virtual. Bueno, pues esto es eh, la plataforma, el eh, Cubo Maps que puedes trabajarlo por dentro y por fuera. No os preocupéis que luego os enseñamos cómo trabajarlo por, por fuera también. Eh, por dentro lo que hacemos es crear un fondo marino y lo contaminamos. ¿Vale? Entonces los niños a través de los objetos que permite la plataforma pues crean un entorno eh, no sostenible. Eh, además, eh, meten objetos y, y animales que mm, permiten animarse y que hacen un entorno eh, muy real. Como os vamos a dejar eh, la Wix del de Ciencia, pues luego veis realmente en movimiento estos objetos. Y dentro del proyecto Desplastificate eh, decidimos eh, pues que los niños fuesen más, más conscientes de qué pasaría si su entorno se contamina. Con lo cual nos fuimos por, por el entorno, por las playas a donde van en verano, cuando no llueve, eh, el bosque donde van a patinar, donde van a montar en bici, sus entornos más conocidos. Y hicimos fotos entre 60 grados que volcamos a la plataforma y que ellos, eh, mediante una especie de videojuegos, contaminaban. Entonces la persona que iba a jugar en esa plataforma, eh, pues mediante clicar en objetos y meterlos en, en el contenedor que correspondía, o sacar del entorno con los objetos contaminados, pues iban limpiando eh, sus lugares y, y los sitios a donde ellos van y que no les, no les gustaría encontrarse los contaminados. Eh, la siguiente actividad eh, fue relacionada con el cambio climático. Eh, este trabajo lleva hace tiempo, con lo cual los niños ya tenían un bagaje sobre lo que eran eh, los problemas de, de la contaminación y que afectaban directamente en el cambio climático. Eh, para ello, las clases del Club de Ciencias se convirtieron en un hervidero de, eh, de pasapalabras. Eh, lo que hacían era, a través de CoBlocks, eh, pues, programar un rosco de pasapalabra, que tampoco es el del vídeo, con lo cual no veis cómo... cómo era. Vale, entonces os lo explico un poquito. Vale, Entonces ellos todos jugamos alguna vez al pasapalabra. Entonces eh, ellos les van haciendo preguntas, ellos progra programan la pregunta, sale un cartel, y si aciertan eh, se convierte el rosco en verde, y si fallan, eh, la letra de, de ese rosco aparece en rojo. Todo esto tiene una programación por detrás a través de codeblocks Y al final, pues los niños del club y los niños de su clase, porque todos los trabajos que se hacen en el club pasan a las aulas para que todo el mundo disfrute, pues ella domina un montón todo lo relacionado con los problemas que acarrea el cambio climático. Eh, la siguiente actividad eh, son creación de colabumentos. En un primer momento nosotros les eh, proporcionamos un, un laberinto ya diseñado por la aplicación, pero ellos decidieron eh, pues crear sus propios laberintos. Eh, el objetivo es, eh, a medida que vas adentrándote en el laberinto, vas observando una serie de cartelería relacionada con que, cuánto tardan en degradarse ciertos eh, productos, eh, que es eh, compensable para el, medio, para el cuidado del medio ambiente y esta actividad la, la, la hicimos eh, dentro de una iniciativa de recreo residuos cero que propone Teachers for Future. Nosotros somos, os dijo Begoña, 1200 alumnos, con lo cual es importante que las meriendas sean lo más sostenible posible y la verdad es que hemos reducido en, en una gran medida, no contabilizable, pero el uso de los residuos. Los niños ya son conscientes de que si se traen el bocata, mejor traerlo en un tupper y no en papel al bar, o si pueden comer productos pues, que eh, contaminen menos, que tengan menos plásticos, pues también intentan a la medida de lo posible eh, utilizarlos. Vale, y este era un vídeo sobre el colabellito. Bien, otro de los proyectos eh, surgió por parte de los niños. Eh, los niños decidieron que bueno, ya sabían mucho sobre el cambio climático, ya sabían qué contamina, qué no contamina, y querían eh, desde la plataforma GoSpaces, pues un poco eh, seguir concienciando a ellos mismos y a los compañeros de, de la escuela. Con lo cual decidieron hacer construcciones que, o fuesen sostenibles o que ayudasen al cuidado del medio ambiente. Esta máquina eh, tenía, tiene una doble función. Por una parte, eh, transforma botellas de plástico, residuos plásticos, en objetos, eh, por ejemplo, juguetes o cosas que le, puedan, que le puedan interesar a los niños de su edad. Y por otro lado, también lo que hacía era, eh, funciona como una especie de depuradora. Convierte, consigue, consigue descontaminar eh, los residuos que pueden aparecer en el agua. Todo esto inventado por ellos, creado por ellos y ideas surgidas por ellos. Eh, bueno, como veis, ahí tenéis un ejemplo de eh, que la m, programación empieza a complicarse cada vez más con niños que, pues, que todavía ni tienen 12 años. Eh, empiezan a aparecer variables, que es una cosilla un poco más compleja para nuestras edades, por lo cual estamos muy contentos. Otra de las actividades eh, relacionadas con el cambio climático fue darle soluciones a todo ese bagaje que ya eh, tenían aprendido. Eh, para ello volvimos a trabajar con el cubo MERS, pero esta vez en vez de trabajar por dentro del cubo, trabajamos por fuera. Entonces, eh, todo esto que no lo veis animado, realmente está animado. Entonces, eh, en cada una de las caras, cada niño iba eh, dando soluciones a, a cómo aportar tu granito de arena desde la perspectiva de un niño para intentar eh, no contaminar. puedes ir al cole en bici, eh, saber claramente dónde va cada residuo, a qué contenedor, eh, también animar simplemente a, a meterte en el mundo del reciclado porque es algo que vale la pena para nosotros y para la gente que viene después de nosotros. Y también hicimos eh, esos climáticos. En los dos climáticos, eh, un personaje te acompaña alrededor de, de, toda, de toda una galería, de un museo, en el que eh, se trata eh, la problemática que afecta al cambio climático relacionado con, con las especies. Ahí aparecieron datos curiosos como especies que están casi totalmente en peligro de extinción, algunas que han desaparecido, cómo podemos contribuir a que, a que esos animales no desaparezcan completamente, qué medidas utilizar. Y la última de las actividades eh, fue crear un museo de ecogarto con cuadros y pinturas muy conocidas por toda nuestra población escolar, a través de la aplicación Pixart pues las contaminamos. Por ejemplo, pues creando fábricas en cuadros conocidos como El Grito, o la mirada de la chica por la ventana desastrosa, etcétera, etcétera. Pues, eh, como sabéis, bueno, todas estas actividades eh, las llevamos a cabo en primaria y nos gusta también que nuestros alumnos compartan todo lo que ellos hacen eso de aprendizaje entre iguales lo llevamos a cabo en el centro realizando pues ferias en las que participan los demás alumnos del, de la escuela que, que no vienen aquí de ciencia pero también nos gusta salir y participar pues por ejemplo en la festi ciencia eh, participar en la Maker Fair Galicia eh, y en todos esos eventos pues nuestros alumnos nos acompañan y son ellos los que les muestran a los demás su trabajo e incluso también pues, participan en pequeños talleres y obradores. La página web que os decíamos es esta, tenéis ahí, no sé si se puede escanear, el código QR que os llevaría a ella y ahí sí podéis ver el movimiento, todas estas actividades que os estuvimos compartiendo y donde bueno, pues vamos compartiendo también las noticias que van surgiendo en el día a día del club y también eh, incluimos propuestas didácticas, lesson plans, tanto en español como en gallego y en inglés, para cualquier otro profesor que se quiera iniciar en el uso de la plataforma y en el uso de este tipo de proyectos pues que pueda inspirarse en estas creaciones. Muchas gracias en nombre de Pepa, en nombre mío, pero también en nombre de las compañeras más que hoy no nos pudieron acompañar, somos el equipo de Club de Ciencia y tenéis ahí nuestro correo por si queréis contactarnos y muchas gracias por todo.